Estamos en la Universidad Isabel I realizando una formación sobre educación activa, neuroeducación y legislación educativa, en la que vamos a integrar los principios de la educación activa, como pueden ser el acompañamiento eh, emocional, respetar los ritmos de aprendizaje o llenar las aulas de movimiento. Todo esto justificado con los principios de la neuroeducación, que nos explican cómo aprende el cerebro y, por supuesto, justificado con la legislación educativa correspondiente de la etapa. Todo ello lo haremos a través de dinámicas vivenciales para eh, trabajar esos principios de la educación activa y veremos cómo aplicarlo en un día normal en un aula de infantil y primaria. Me interesa mucho este tema porque te da... ...como otra visión de cómo de cómo educar, de cómo de cómo hacer en los centros educativos... ...para que realmente el niño sea el centro de todo este aprendizaje... ...otra manera de poder aprender en la que se esté desarrollando él como persona... ...esté teniendo curiosidad e interés por los distintos conocimientos... ...y a la vez también eh, su desarrollo personal, emocional y de todas sus etapas... ...pues se respetado. Disfruto mucho con esta charla y con todo lo que, todos los materiales que nos, que nos han ofrecido, que, que nos ha enseñado Yvonne y con todas las herramientas, estrategias y todo lo que ha comentado. Estas jornadas me están aportando una nueva visión en torno a la educación, eh, porque tienen una perspectiva de educación muy diferente a la actual, en la que nos estamos encontrando en las aulas, y son una gran herramienta para poder trabajar en un futuro con mis alumnos.